Mira, ahora como en lo que respecta, estamos en el centro de Huiza, vamos a ser específicos en relación al centro eh, de lo que es Huiza. Eh, la realidad es que sí, que en esta semana hemos tenido un aumento del número de casos. Eh, para que tú tengas una idea, hace aproximadamente 15 días manteníamos una, una ocupación baja de cerca de 5 eh, pacientes eh, por día que permanecían y habíamos incluso hecho una disminución del personal de atención del centro. Eh, actualmente estamos manejando cerca de 14 eh, pacientes por día y tenemos una ocupación de la Unidad de, de Cuidado Intensivo que tiene una capacidad de 10 camas eh, del 80%, o sea, tenemos 8 pacientes en, en UCI y 6 de, ellos, 6 de ellos que permanecen en ventilación en, eh, con requerimiento de ventilación asistida. Eh, sí hemos notado un aumento de los ingresos en nuestro centro y la ocupación de UCI es del 60%, o sea que estamos a, a una ocupación casi total y tenemos eh, requerimiento ya de ventilación, o sea, de equipo de respiradores, eh, que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Eh, no es un secreto porque yo he visto que ya... Eh, tanto el ministro como distintas autoridades han estado anunciando de que la ocupación de la SUSI están a un punto que ellos podrían considerar como árgico o crítico. Se uh -huh. dice que falleció otro paciente en el día de ayer en el centro. De ¿Ayer o antes de ayer? Antes, antes de ayer, sí, eh, falleció. Eh, los pacientes que, muchos de esos pacientes no solo tienen COVID, hay que tener claro, eh, hemos tenido pacientes con comovilidades serias e importantes, diabetes, hipertensión, eh, obesidad en edad avanzada. Entonces son pacientes que tienen muchos factores de riesgo y que son específicamente aquellas personas eh, eh, con las cuales hacemos énfasis en que deben de mantener un aislamiento social porque son el grupo vulnerable son el grupo que se encuentran en riesgo, que son personas mayores de 60 años, diabéticos, con enfermedades pulmonares, enfermedades eh, que, con, eh, como inmunodepresión, que son pacientes susceptibles de que desarrollen una enfermedad grave. Estamos en el mismo punto, tenemos que entender que no todo el mundo va a desarrollar una enfermedad grave, eh, que cerca más del 80% de la población va a acusar con una enfermedad leve o incluso asintomática y que solamente vamos a ingresar el 20% y que el 20% seguimos viendo que el 5% que va a ir a la UCI. Entonces lo que queremos es, es recordar que con el distanciamiento social, con el uso de mascarilla, con el lavado frecuente de la mano, eh, vamos a disminuir esa transmisión y vamos a, nos va a permitir eh, tener eh, capacidad para atender a las personas que lo requieran. No es que vamos a detener la enfermedad, sino que vamos a enlensencer el flujo de los pacientes que llegan a nuestra unidad. ¿Está bien?